Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles una vez más con ustedes, Bambi Raab. Eh, gracias por su paciencia. Thank you, my beautiful friends. Y nada, si se fijan en mi vestimenta, bueno, es una pequeña celebración, podríamos decirlo, de Halloween. Entonces, por eso es que estoy un poquito así maquillada un poquito diferente <risa> este y nada eh, de eso se, se tratará mi contenido y espero les guste lo disfruten es el contenido es familiar y aclaro mis contenidos los eh, posteamos con el propósito de entretener únicamente no buscamos algo económico nada solamente simple entretener bueno espero les guste y que también puedan reproducir completamente el vídeo porque si no los envía a spam y gracias nuevamente thank you very much oh, a chalo espero me acompañen oh. espero me acompañen en esta aventura de halloween y estoy viendo que ah, algo extraño, no sé, como un rostro espantoso, ah, que viene detrás de mí. Ay, qué miedo Es un rostro espantoso ¡Ah! que me estoy viendo ay no, no, que miedo ay, es un rostro ay, no lo no puedo ver bien porque está oscuro ay, ay, qué miedo ay ay, sí sí sí. ay, corriendo mucho por eso que estoy bien cansada ay, ay no, no ay, sí sí. Субтитры Sí, estoy ahí, sí, sigo ay, con mucho defraud, oh, porque realmente sí, alguien me viene siguiendo, pero de repente ya, ya no lo vi, no sé, se escondió o qué sé yo, y estoy ay, en un cementerio, eh, está muy oscuro, y no sé, no puedo a uh, encontrar uh, por dónde uh, salir. Ay, no sé, no, no sé cómo voy a salir. De aquí. Ay, no sé, me no, no da miedo. Ay, me escucho. Ay, no escucho con más Porque estoy cerca de... Les digo, un cementerio y, y aparte está como mucho... Um, ¡Ay, duro muy oscuro en la parte de atrás! ¡Ay, no, no! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, cómo me salí de aquí! ¡Ay, mi no, Dios! No. ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Ay, no, no. Yo, yo creo que es el, el rostro muy, muy espantoso. ¡Ay, no! venía corriendo no sé venía corriendo tan rápido que no sé cómo, cómo llegué aquí al, al cementerio ay te no, juro que fijo ay, no, no. ay qué horrible y sé que alguien me venía siguiendo a mí alguien me venía siguiendo Ay no, ay qué oscuro está aquí. Ay no y lo peor que es, bueno, en un cementerio sola. Ay no, ay que horrible, se imagina. Es un rostro espantoso Y si sí, viene, ay no, y viene, no no no no. Ay un rostro fantoso se queda ahí en lo oscuro porque, ay no. Ay, ¿y ahora... Ay, ¿cómo voy a salir de acá? Ay, no qué oscuro. Súper oscuro. Ay. por fin escapé del cementerio no podía salir pero encontré la salida fue, fue difícil, me costó realmente Fue terrible experiencia definitivamente ah, Ahora ah, Bueno, creo que me encuentro sola Al parecer, pero Parece que no Porque el fantasma de El rostro espantoso El fantasma Creo que me viene persiguiendo ah, Yo creo que Ay, escucho ruido por ahí Ay, qué miedo Este Ahora trataré de encontrar otra salida De pronto este, Y la estoy buscando Pero creo que va a ser más fácil Encontrarla Este, ay, Qué difícil la experiencia Definitivamente ay, Me siento tan cansada Porque sí ay, Fue bien difícil Llegar hasta aquí porque estaba muy este muy oscuro y entonces ah, ah, muy complicado siento que a mí me está quedando de atrás no sé, no estoy ay, y ahora voy a escapar porque creo que ya me oye no puedo ay, pero no sé si me estaba para esto ¿Qué te lo cuento? No, pues bien. Olida. Estoy dando cuenta Que vine Al ah, Creo que me perdí me perdí, pero me perdí en el bosque Ay, no sé Es que Ay, yo siento que Bueno, del cementerio salí Pero el El, el rostro espantoso Ese sí me viene por sí no sé entonces yo creo que te... ay, no sé si buscar a este por este sitio o aquí. por este tajo ya aquí. Ay, no sé o busco para allá no, voy a buscar a, a este lado sí ay Dios, más a mí ay Dios presidente y aquí estamos está mucho la vegetación está bastante grande entonces es un poco difícil Anda. el la salida que quiero buscar. Ay, no sé. ¿Dónde? ¿Será que perfecto? No.